Hola Socráticos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Socrático Sabático hoy día sábado en la noche con todos ustedes Habían pasado varios sábados eh, He grabado esta cuestión ya como cuatro veces porque he tenido dificultades técnicas con los micrófonos y el audio y la salida y los, todas estas cuestiones ¿Por qué nos hacen un programa más fácil de usar, y ese perro que no para de ladrar. bueno, vamos a empezar un nuevo Socrático Sabático 10 ya estamos en el número, la edición número 10 y hoy día vamos a hablar de... el rock está muerto esta es una frase que no es nueva que viene de hace un montón de tiempo hay varios músicos que han salido con eso por eso eh, quise tocar esta intro, ustedes saben el Rock está muerto, eh, para los que lo conocen. Y es algo que dijo no hace mucho y varias veces lo ha dicho el... ¿Cómo que se llama? No, no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre. Pero ustedes saben a qué me refiero. A ver, no voy a decir su nombre, pero lo voy a mirar. Ah, Ustedes saben quién es Bueno, este personaje Que es un bajista de una famosa, ultra, mega, hiper famosa banda de rock Dice que el rock está muerto Y más encima dice que nosotros, los fans, tienen la culpa de eso De que el rock esté muriendo O que esté muerto Vamos a discutir ese tema hoy día Desde mi punto de vista tan... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Voy a apagar esta hueá porque está metiendo mucho ruido Oh, ¿por qué tiene tanto ruido? ¿El cable? No sé qué onda Lo vamos a apagar mejor Desde mi punto de vista Después veo por qué se llega ruido Hay que dar vuelta al enchufe Desde mi punto de vista tan poco ortodoxo voy a hablar de que el rock está muerto. ¿Está muerto o no está muerto? ¿Qué creen ustedes? Me encantaría saber cuál es su opinión y que la dejen abajo en los comentarios cuando este video ya esté editado, y esté subido a mi canal. Me gustaría saber la opinión de ustedes, del público. Porque al final todo esto depende un poco, un poco harto, digamos, del público. El rock está muerto. ¿Está muerto o no está muerto? ¿Qué es lo que quiso decir este señor con que el rock está muerto? Hay, hay distintas perspectivas que se puede ver si eh, el rock o la música en general está medio muerto. Eh, bueno, en este caso él está hablando del rock. Pero él lo dice desde un punto de vista, digamos, eh, hay dos partes, dos cosas. Un punto de vista de popularidad y un punto de vista... Comercial. ¿Por qué no se escucha? Oh, sí se escucha. Ya, desde un punto de vista. Eh, comercial y popular. Pero una cosa lleva a la otra. O sea, si tú no eres popular, no vaya... Popular significa llegar a las masas. Veamos la primera parte. Popular. El rock ya no es popular y eso es cierto, o sea, no es una música que se escuche mucho que tú la escuches en todas las radios, no está en las primeras listas, digamos porque hoy día son las listas de las listas de Spotify o como se llame los que están en las primeras listas y no sé qué otra revista o top ten de los más escuchados en el mundo entonces la música rock no está dentro de las más escuchadas hoy en día y hablemos de la música rock moderna de, lo, de los de los nuevas de las nuevas bandas o los nuevos músicos que están haciendo rock hoy en día no estoy hablando de los músicos de los 80 de los 90 o más atrás que ellos ya fueron famosos y siguen siendo famosos y siguen dando noticias y todo el mundo sigue hablando de ellos estoy hablando de las bandas más nuevas no tienen no gozan de esa fama como la que tenían esos músicos a ver, tengo mucha luz aquí ahí dijimoslo entonces mmm, los músicos de hoy en día no son tan famosos como estos músicos de antaño de los 60, 70, 80 hasta los 90 donde estaban las grandes estrellas de rock hoy día ya no es tan así no, no hay grandes estrellas de rock entonces, no es tan popular el rock. Pero también ha pasado una cosa distinta, que con la llegada del internet ha cambiado, digamos, lo que llaman la industria musical. Entonces, cambió las reglas del juego. Ya no se sé, compran muchos discos, ya, ya no es lo mismo. Y todas estas bandas que vendían hartos discos tuvieron que salir a tocar más en vivo y muchos de ellos ganan plata haciendo eso, tocando en vivo, porque todavía tiene fans y todo eso. Pero la verdad es que hoy día con la llegada del internet pasaron un montón de cosas, como por ejemplo, um, por ejemplo se abrió, se abrió una vitrina para todas las bandas independientes, y que quieren hacer las cosas ellos mismos o sea, hoy día tú mismo podías grabar en tu computador en tu casa, te grabáis un disco y tú mismo lo después lo subís a, a las plataformas de streaming, etcétera y podías hacer todo tú no tenéis que estar eh, dependiendo de un sello discográfico y conseguir eh, un contrato como lo hacían ellos en esos tiempos entonces, digámoslo de esta forma en esos tiempos Insisto, 60, 70, 80, 90. Habían grandes estrellas de rock, super famosas, super populares que abarcaban un montón de público, pero eran pocas comparado con toda la gente que hoy día está viviendo de la música y del rock. Hay un montón de músicos que no necesariamente son ultra famosos o son mega estrellas que están haciendo música y que están viviendo de la música a lo mejor a duras penas o a lo mejor no tanto, y están viviendo y están haciendo una vida de esto, hay, hay harto. Lo que pasa es que el, yo creo que la torta hoy día es un poco más grande que antes, pero se tiene que repartir por más la tajada, se comparte con más músicos, porque hoy día, como les dije, con el internet hay una vitrina enorme de músicos, es un mar de músicos que existen ahí, que están disponibles, listos para que ustedes los escuchen. Entonces, se hace más difícil ser tan hiper mega famoso, a menos que te hagáis viral por algún video, alguna estupidez que digáis en un video, o alguna tontera, o alguna cosa extra musical y te haces famoso y viral, y a veces pasa eso. Pero, digámoslo de esa forma, es, es difícil hacerlo, aunque esté esta vitrina en internet. Pero es bueno que esté esta vitrina por internet. Voy a poner otra luz, ahí mejor. Ya. Es bueno que esté esta vitrina porque, bueno, todos los músicos tenemos acceso a eso y podemos colgar nuestra música, el que quiera escucharla bien, el que no, bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? La, el rock ha caído en popularidad no es tan popular, ya no llega a, a tantas masas ya no hay tantas masas de gente que les guste el rock como antes o sea, anda y pregúntale a todos los que les gusta la música de antes de los 70, 80, 90 pregúntale si escuchan música de ahora si escuchan rock de ahora y te van a decir, la mayoría te de va a decir que no escuchan otras cosas o sea, escuchan lo mismo de antes escuchan siempre y reclaman de que la música la música, mi es muy mala hoy, hoy en día el rock es malo ¡Mentira! Hay un montón de bandas súper buenas de rock pero tenéis que ir y escudriñar ahí en internet para encontrarla no como antes, que tú encendías la tele ¿ah? o encendías la radio y la pasaban por ahí entonces tú te quedás escuchando y te llama la atención algo ¡Ah! eso me gusta y antes era como más flojo hoy día, hoy día la gente... bueno hoy día los jóvenes escuchan harto esta plataforma de streaming Así es que ahí pueden encontrar un montón de, de buena música rock. Así es que no reclamen de que el rock está muerto porque en, en realidad yo creo que desde, desde ese punto de vista el rock no está muerto. Yo todavía veo un montón de músicos jóvenes que siguen haciendo música rock tan buena o mejor que la música de rock de antes. Así es que... No creo que el rock esté muerto. Bueno, pero estábamos hablando de la popularidad. Una cosa es eso, popularidad. La, eso es innegable de que el rock cayó en popularidad. Y lo segundo es que, claro, como no es popular, todas estas bandas no pueden hacerse una vida o no pueden ganar el suficiente dinero como para vivir de la música y vivir del rock. Y eso, bueno, es cierto, pero eso ha sido en todo, en todo periodo de tiempo. Siempre pasa de que las bandas, si no te ha sido lo suficientemente popular, eh, no tener el, el número suficiente de seguidores, no vaya a tener entrada económica. Que nadie le va a pagar a, a alguien que no, tiene, que no tiene una base de fans entonces es como algo lógico y, y bueno y como les digo ocurre o ha ocurrido en todo periodo de tiempo y no estaba viendo los chats chiquillos ahora lo ahora lo vi Gin simon está muerto sí bueno le, que, le queda poco a jim simon en todo caso oh está guateando esta cuestión bueno um, Sí, a Jim Simon le queda poco porque la gira de Kiss, eh, la gira, eh, se supone que esta ahora es la gira final final y vamos a ver si se van a retirar ahora o no, no lo sé, quién podría saberlo. Entonces sigamos con este tema, el rock está muerto, yo definitivamente, bueno son esas dos cosas, ¿Qué más, les voy a dejar un enlace abajo. En donde hay una persona que lo esperó a este bajista. En, en donde lo esperó, lo esperó en el aeropuerto. Y le preguntó a qué se refería con que el rock está muerto. Y él habla sobre eso en ese video. Y en realidad habla sobre lo mismo que estoy hablando yo. Que el, que el rock está muerto entre comillas desde un punto de vista comercial. Entonces. Él. Bueno. Él con su banda ya ganó toda la plata que pudo ganar hoy día está ganando un poco menos quizás pero eh, lo que a él le preocupa es que las bandas nuevas no lo van a poder lograr yo no estoy tan seguro de eso yo creo que es como que ahora hay más bandas nuevas y tienen que repartirse la torta ¿no? entonces no están ganando plata ni tienen jet privados, ni, ni barco, ni limusina ni, no tienen todo ese lujo como antes quizás pero muchas bandas pues, están viviendo de la música y del rock. Entonces, no ha muerto todavía el rock. Yo les digo eso. Así que quédense tranquilos. No ha muerto. Mientras sigan habiendo músicos que les guste la música rock, van a seguir haciéndolo aunque no les paguen. Lo van a hacer por amor al arte. Siempre van a existir músicos que lo hagan por amor al arte. Entonces, no es algo tan tanta tajante como lo que él dijo y que sostuvo, en parte sí tiene razón, ya, porque es verdad que el rock cayó en popularidad y que hoy día ya no están las estrellas de rock como las de antes, eh, pero por otro lado, bueno, a quién le importa, bro? a quién le importa que, que exista una nueva, los nuevos Beatles, los nuevos Led Zeppelin. ¿Para qué, Juan? Bueno? Si ya fueron los Led Zeppelin, ya fue Led, eh, los Beatles, ya fue Deep Purple. Necesitamos eh, cosas nuevas, música nueva, eh, que el rock se vaya renovando y en cuanto a estilo. Y lo que yo he visto en bandas nuevas es que sí se ha ido renovando. Hay un montón de propuestas super novedosas, pero no son grandes estrellas, populares y todo eso. Eso es a lo que alude nuestro amigo bajista. Pero como les digo, esas son cosas pelos de la cola en realidad. No es necesario ser una gran superestrella del rock y ganar tantos millones y andar en limusina y todo eso para hacer una vida del rock. Al final de cuentas hay que darse cuenta, o sea, al final de cuentas hay que darse cuenta que el rock es un, es un estilo de vida al final. Es una forma de vivir, de componer música, de hacer porque te gusta hacerlo, no para ganar plata. Entonces, si querés ganar plata, mmm, dedícate a otra cosa. Estudia medicina, leyes, o ármate una empresa, o hazte político y róbale plata a la gente. No sé, algo así, si es que querés ganar plata. Pero haciendo música y haciendo rock es difícil que vayamos a ganar plata. Um, no sé, esta charla por ahora ¿cuánto rato? de minutos, uh la vamos a hacer súper corta, súper corta ¿qué dice? igual yo creo que gana más por merch e imagen que por música aparte quizás no ganen como antes pero igual yo veo que ¿quién? Misha Manson ¿quién es Misha Manson? Mansor Periferi, ah ya, cambiando autos de lujo todos los años, ahí tienen, exacto, estoy leyendo lo, lo que me dicen en el chat, que esto no va a aparecer seguramente en la, en la cuando publique este video, dice, eh, igual Kiss yo creo que gana más por Merch, Merchandising, eh, imagen, que por música. Sí, es cierto. Ganan un, venden un montón de otras cosas. Mer Merchandising. Merchandising, o como se diga. Eh, aparte, quizás no ganen... Aparte, quizás no ganen como antes. Pero sí, exactamente. Seguramente no están ganando como antes, pero están ganando igual harta plata. Igual yo veo a Mecha Mansur. Que yo no lo conozco, por lo menos. Mansur. Mansur, algo así. Peri... Periferi se llama la banda, eh, cambiando autos de lujo todos los años, ahí ven pues, una banda que yo ni conocía, Periferi, no la cacho, pero el loco está viviendo de eso, cambiando autos todos los años, dice aquí eh, nuestro amigo Bastián Conte, y claro, lo hace piolita lo hace nomás, <ríe> ese loco de esa banda, lo está haciendo piolita y... No es una banda ultra mega famosa como esas otras bandas, como Kiss, como Metallica, Guns N' Roses, etc. Pero igual, o sea, si podéis cambiar, yo me conformaría con puro cambiar el auto todos los años. Son las cosas que dicen la gente del, del rock, las, las grandes estrellas del rock que están muy allá arriba y no alcanzan a ver bien lo que ocurre más abajo. Yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, pero, pero no se preocupen. Queda harto rock, yo creo, para harto tiempo. Queda harto. Yo no veo a John Petrucci viviendo en una posilga. Ah, John Petrucci. Sí, pero John Petrucci y Dream Theater ya es una banda grande, digamos. Ellos ganan hartas lucas. Yo creo que sí, oh yeah. Es una banda que viene de los 90, fines de los 80 y... Y ya están súper establecidos, súper establecidos. Entonces Dream Theater no es una banda tan desconocida. Yo no sé, nombraría quizás otras bandas desconocidas. Uh, no voy a nombrar porque al final no las conocen, así que da lo mismo. Pero les voy a dejar el video, en el, les voy a dejar el link en el video de edición para que vean lo que dijo nuestro amigo bajista. no tan grande como Metallica claro, RIP THEATER no es tan grande como Metallica pero tiene que haber un nivel hay un nivel de como popularidad en donde, no sé, pues, serán cientos de miles o millones de personas que te siguen o algo así en donde tú ya ganas hartas lucas po. siendo músico y no siendo tan popular como esas bandas grandotas que, puta si hablamos de Metallica son esos locos ganan millones de dólares po. millones de dólares eh, o Richie Kotzen o al Nuno Bettencourt, todos se ve que ganan bien. Claro. Sí, pero son más conocidos. Sí. Todos esos músicos que estáis nombrando tú son músicos. Son conocidos, son bien conocidos. Bueno, hay que darse a conocer harto va para ganar algo de Lucas y ponte tú esas bandas como Nuno Bettencourt claro, ellos ganan, ponte tú, por un, un hit pues. o sea, te, te, te, te hiciste un hit y, y con eso vaya a ganar el resto de tu vida plata con ese hit porque lo tocan en cualquier parte del mundo y te van a llegar luquita lo usan para lo que sea y te llega el lugar. así que eso, el rock, el rock no está muerto salen bandas nuevas todos los días todos los meses. Así es que no hable cera y, y aprovechen de escuchar mi música que yo hago rock. Ahí en, en la plataforma, en el Spotify, están todos los links abajo. Yo creo que vamos a dejar esto por aquí porque no hay mucho más que discutir sobre el rock, está vivo, está muerto, etcétera. Um, Pero igual corta, <risa> claro, me hago el loco nomás, yo igual corto ahí mi, mi tajá, pero haciendo otras cosas. Yo soy como, lo, los músicos de, como los músicos de blues que tocaban de repente por ahí, pero tenían un trabajo aparte. Eso es lo que hago yo. Yo trabajo, en realidad, yo siempre cuando salgo en la mañana a trabajar pienso esto. Yo trabajo para comprarme guitarras y pedales. Ese es el propósito. Bueno, y comida también pero ese es el propósito de salir a trabajar por las mañanas, guitarras y pedales y amplificadores. Así que eso amigos, gracias por haber asistido a este humilde programa Socrático Sabático 10 y nos vemos la otra semana con algún otro tema, si quieren hablar de otra cosa me lo dejan en los comentarios. Eso sería, amigazos, nos veremos en otra edición, buenas, so saludos. Saludos vea, de Alemania, saludos a Don Basilio que están ahí mirándome, saludos a todos. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Adiós. ¿Cómo, cómo te cierro esta cosa? Eh...